¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estudiar la expresión tener ganas de en español. Muy bien, vamos a iniciar con el uso de esta expresión en dos formas diferentes. La primera, tener ganas de algo que equivale al inglés al to want to. Y la segunda sería tener ganas de, seguido de un verbo en infinitivo. Es decir, un verbo que termine en ar, er o ir. En inglés sería to have desires to do something. También eh, quiero que estudiemos algunos sinónimos de tener ganas de en español. Serían antojarse, apetecer algo, gustar, provocar, sentirse como... O tincar, que lo he escuchado bastante en las personas que son de Chile. Muy bien. La frase tener ganas de equivale a la siguiente frase del inglés. To have desires to do something, to want to, to feel like, or to be in the mood for. Tengo ganas de, en inglés sería I feel like it. No tengo ganas de, I don't feel like it. O, él tiene ganas de, he feels like it. Iniciamos con el primer caso. Tener ganas de algo, to want to. Y podemos usar esta expresión para referirnos a los alimentos, bebidas o algunas actividades que queremos hacer o no dependiendo de nuestro estado de ánimo. Veamos los siguientes ejemplos. Tengo ganas de arroz con pollo y papas. ¿Qué quieres tomar? Tengo ganas de una limonada bien fría. Mi hermana tiene ganas de una ensalada vegetariana. Nosotros tenemos ganas de una hamburguesa con papas fritas. Mis estudiantes ya tienen ganas de recreo. Bueno, dijimos que lo usamos básicamente para referirnos a los alimentos y algunas bebidas. En el último ejemplo... Mis estudiantes ya tienen ganas de recreo. Bueno, recreo no es un alimento, no es una bebida, pero es una actividad en la que podemos usar eh, esta expresión. Pregunta, ¿ustedes tienen ganas de café o de chocolate? Nosotros no tenemos ganas de nada. Esta es una oración negativa. Yo no tengo ganas de una ensalada de frutas. Luisa tiene ganas de un sándwich de jamón y queso. Los niños tienen ganas de un chocolatico bien caliente. Yo no tengo ganas de una limonada. Prefiero tomar agua. Tenemos ganas de un helado de galletas de chispa de chocolate. En inglés se algo como We are craving a chocolate chip cookie ice cream. O Amparo tiene ganas de un jugo de naranja. Bueno, este es el primer caso y vemos que eh, el verbo tener lo vamos a conjugar dependiendo de cada pronombre personal. Ahora yo quiero que analicemos las siguientes oraciones. Yo tengo ganas de comer pizza. Tú no tienes ganas de ir a la discoteca. Él tiene ganas de visitar a sus abuelos. Ella no tiene ganas de comprar un carro nuevo. Usted tiene ganas de dormir una siesta. También podríamos decir, usted tiene ganas de tomar una siesta. Nosotros no tenemos ganas de estudiar. Queremos descansar. Nosotras tenemos ganas de caminar por el parque. ¿Vosotros no tenéis ganas de pintar la casa de otro color? Bueno, claramente aquí vemos el segundo caso con la expresión tener ganas más un verbo en infinitivo. Aquí tengo el verbo comer, ir, visitar, comprar, dormir, estudiar, caminar y pintar. Y también es importante que veamos la conjugación del verbo tener con cada pronombre. Yo tengo... ¿Tú tienes o tú no tienes en el caso de las oraciones negativas? Él tiene, ella no tiene, usted tiene, nosotros no tenemos, nosotras tenemos y vosotros no tenéis. Continuamos con más ejemplos. ¿Vosotros tenéis ganas de ir a esquiar? Ellos no tienen ganas de jugar fútbol. Ellas tienen ganas de probar sushi. Ustedes no tienen ganas de aprender francés. Ahora mismo tengo muchas ganas de renunciar a este trabajo y dedicarme a mis hijos todo el tiempo. Recordemos una vez más tener ganas de seguido de un verbo en infinitivo, es decir, un verbo que termine en ar, er o ir. En inglés sería to have desires to do something. Veamos este ejemplo. Yo tengo ganas de comer algo picante. I feel like eating something spicy. A partir de este momento vamos a tener eh, los ejemplos en español con una traducción al inglés para aquellos estudiantes que tienen el inglés como primera lengua. El primer ejemplo que tenemos es yo sé que tú no tienes ganas de salir hoy. Diego tiene ganas de alquilar una casa en la playa. Ana tiene ganas de cambiar los muebles de su casa. Usted tiene ganas de invitar a todos sus amigos a la fiesta. Nosotras tenemos ganas de cocinar comida peruana. Bueno, aquí podemos ver también que este segundo caso es el más común, ya que lo podemos utilizar con cualquier verbo en infinitivo. Aquí tenemos el verbo salir, alquilar, cambiar, invitar y cocinar. Vosotros no tenéis ganas de cantar música romántica. Los niños no tienen ganas de probar sushi. Nosotras no tenemos ganas de hacer nada. Carmen me dijo que ella no tenía ganas de felicitar a nadie. Otra cosa importante, en este último ejemplo, eh, cuando digo Carmen me dijo que ella no tenía, tenemos este verbo en, un, en imperfecto. Así que el verbo eh, tener en esa expresión, primero lo vamos a conjugar con los pronombres, con diferentes pronombres personales y también lo puedo usar en diferentes tiempos verbales. ¿Ustedes tienen ganas de vivir en Canadá? No, nosotros no tenemos ganas. ¿Qué tienes ganas de hacer? Tengo ganas de montar bicicleta. ¿Qué tienen ganas de hacer? Tenemos ganas de ir de compras. ¿Qué tiene ganas de hacer Beatriz? Ella tiene ganas de patinar. 5. ¿Qué tienen ganas de hacer? Equivaldría a decir ¿qué tienen ustedes ganas de hacer? Nosotros tenemos ganas de construir una casa grande. Mis hijos no tienen ganas de pulir los cubiertos de plata. El perro no tiene ganas de comer. Mi hija tiene ganas de vomitar. Nosotros tenemos ganas de que llegue el sábado. Hola, ¿cómo estás? Tenía ganas de verte. Nosotros tenemos ganas de bailar salsa. Julia tiene unas ganas locas de verte. Diana tiene ganas de nadar. Tengo ganas de unirme al ejército colombiano. Mi papá tiene ganas de jugar golf hoy. Nosotros tenemos ganas de cocinar comida de mar. Luis tiene ganas de jugar al fútbol. Mi madre no tiene ganas de discutir con mi padre. Mis padres tienen ganas de verte. Mis amigas tienen ganas de cabalgar en la mañana. Mi hermana tiene ganas de ayudar a los niños pobres. ¿Tienes ganas de comer? ¿Tienes ganas de hacer ejercicio esta mañana? Tengo ganas de ver a mi madre. La última vez fue hace dos años. Nosotros tenemos muchas ganas de empezar el nuevo curso. Tengo ganas de trotar en el parque. ¿Tienes ganas de fumar? Tengo ganas de traducir ese video al inglés. Nosotros tenemos ganas de un buen pescado frito. Tengo ganas de pizza. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal.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 Muy bien amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Hemos llegado al final de esta clase dedicada a la expresión tener ganas de. Yo espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos.